César de León, el nuevo incumbente del Distrito Educativo 0701 perteneciente al municipio de Tenares, dijo, tras ocupar el puesto ha hecho un levantamiento para contactar las necesidades de la demarcación. Y una de las primeras acciones fue visitar todos los centros y ver la realidad. Y luego también los centros que están en construcción, tres centros en construcción, eh, la escuela Ramón, eh, Pablo Román, Ramón Romero Aybar de la Jíbara. La Escuela Gran Parada y también eh, la Escuela, el Liceo de Blanco, perdón, Isidro Antonio Esteves. Eh, todos están en construcción, es decir, todos están en proceso, un proceso muy avanzado. Eh, se están con, trabajando en la de Gran Parada, se está trabajando en la Jíbara, se está trabajando en, en el Liceo de Blanco. Dijo además es necesaria la construcción de un nuevo liceo debido a la amplia matrícula estudiantil. En cámara Cidrell González para NTN, Joanny Cordero.